No entona semana. Hijo acotió ni trasaloskawan Jesús ni chikautoya y secali, ni coquimuilay antiquwasque judíos. Hijo acono moneste hintlascoya en Jehován, Juan o kimilui. Hijo Wilis limaí na o kimilui o kinestilis ni mawan Juan hiposnacasco, semi ni coquita que hinto Jesús oxipa o Insehuilis limaína muvanzin, que mez notastin o necho al titlan, que os conin na mechon titlani. quisto, no o quimpits, o an o nin espíritu santo, nakinanquimuntlapopoluisque nin tlastlacol, naki nin tlastlacol isque tlapopoluilten, uanakinamo nanquimuntlapopoluisque nin tlastlacol, nin amu se mes ni más exclamó Me y tras aloscávan Jesús, y Tomás, na que noquilguayas coátin, amo catcaín Juanicoa Jesús o monestihin naawake. Noxíkin y tras Jesús, sa tépanoquiluíske. ¿Yot ta Pero yojo kinánkile. Hasta na amo inkimita snima Juan koskojotike hikanclavos. Juan kalakis no más Así es cuácon que más ni nos Jesús oxipa o moni que hiti Juan Tomás o catcaínwan. Juan más que cualio trasactuían caltenco. Jesús o monesti hinchlas coyánje Juan Juan okimilui. Hince Willis limaí na muántin. Cuácon o kilui Tomás. Ni con calaki momápil. Juan esquí monita nomáwan. Juan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 Tlenamo yhku lihutok pero no tleni kan yhku y Yhku lihutok paresh con hlichtok Jesús y Juan Cristo te maquistán y ni conetsin Dios. Juanos con y kanamotan hlichtokilis y can y kani